Hola amigos, seguimos con Marvel, Rise of the Peppers van la versión PCP, ¿no? Yo continuo y como pueden ver, ya desbloqueé un nuevo personaje que se llama, ¿eh? que se llama Bryce Y bueno, voy a ir para la sesión de, de la cosa, ¿no? De la si Che, no, no voy a cambiar nada y bueno, como pueden ver, ya he desbloqueado a todos los enemigos y lo he ganado uno por uno a la vez. Pero donde están los villanos, estar ese Johnny Bob, bueno, ahí. Los en no me desbloqueé todos, así que eso para otros videos. Pero para no aburrirlos mucho con los villanos que no sé si son muy conocidos, bueno, voy a probar ahora con el que conocen todo el mundo, Venom. Para ser sincero, creo que Venom sin grabar, ¿no? Venom para mí fue un poco más fácil, ¿no? Que el resto, Entonces aquí aquí le muestro como menos le he vencido, ¿no? Puede ser que esté grabando y esto se, se me complica un poco, ¿no? A ver. Bien, bien, ahí lo estoy golpeando bien. Bien, el diseño de Venus está, está bien. Está muy, está muy bueno. Creo que era la versión de ps Station, de PlayStation 3 o PlayStation 2, no sé qué ha salido, bueno creo que ese personaje no estaba Bien lo derroté y me caí a la vez Pero bueno, gané yo primero Miren, round 2 pelear. Ok se está lagueando esto un poco Mira ya está bien Demons Bien, toma A ver, aplasto Bien, remate mucho Plasto, plasto, plasto, plasto Plasto, vamos, hombre vamos Bien, se levantó, ven. Toma, droga, así que vengo aquí Golpearme, ya, Bien, ahí, toma Toma, demonios Bien, ahí Vamos, vamos, vamos que se puede salir. Bien, bien. Bien, lo derroté. Ha ah, rotado Venom, sí. Hola. De Venom hasta el final, ¿no? Bueno, con todo luna. repetir el combate? Sí. Cargando. El camino del de Marvel parte 9. Continuar. Me lo confesó que en realidad fue alquilado por el doctor Doom para... Ah, bueno, ya está. Ok, ya da. con el Dr. Doom. A ver... Miren, ese naido Dr. Doom es subterráneo parece. Miren, tenemos la gra Bueno, puedo saltar de otra plataforma. No está para acá, está atrás de mío. Rayos Wow, que me tiró una especie de gas No sé qué oh, Me mató Pero yo acá le sigo apretando Y que se va golpeando Me el pisoteo Diablo amenazó rayos Diablo eh, amenazó la electricidad aparentemente no, no, no tengo que subir Ahí bueno ya apareció delante mío Bien, ya queda un poquito uy Bien, ahí está Round 1 terminado Jugamos con el round 2 No, no puedo. ¿Está ahí arriba? Vaya, mi... Bosco, Demonios. Rápido, rápido. Tengo que me dejarme las dónde donde va, estoy arriba, certo? Diablos. Bien, bien, bien. Caramba. No es a esto, Dunn, ¿no? ay. Ahí se agarra esto, caramba. ¡Wow, wow, wow! wow. Me levantó, me he metido la mierda, ay. Ay, me voy a morir. No, no, no. no peló los poderes a uno antes ¿eh? ¿y a dónde, es? dónde está? Está atrás, pero ahí, ahí está No, no, no Pero carajo, perdí Bien, mano, mano, uno, uno Bien, sí, round 3 Bien, ¿por dónde estabas? Bueno, acá estás viento ah, pero que hijo de te aplasta ¿Qué que diablos no no no oh, no no no no diablos Yo estoy amarillo mi vida está tan amarillo que sí. que no no no diablos no, ni le quité nada de vida, estoy bien. ¿Dónde están su loco? Ahí está. No, ahí está. Toma loco. ¿Dónde estás? Ahí. No, no me hace mierda. Una, dos, ahí está bien, eso, ¿verdad? cuidado, vamos que es tan rojo ahora, ya lo. Está ahí arriba, uy oh, carajo Está arriba Que demonio Está acá, ahí está acá Lo no, voy muy rápido, no me levantó, carajo Bien, bien, ya le queda menos 1, no, unos 3, 4. No. Parece que queda poquito vida. Vamos, Bien. Tomado. Felicidades. Ha derrotado al doctor Doom. Tiempo de 5 minutos. Bueno. Ok, ya está con el doctor Doom. Y ahora vamos con el último jefe Villano que se llama este Van Roekel Si, sí, el doctor Doom Buchanio que todo planea por este, ¿no? A ver. Wow, si sí, este es el jefe final, ¿no? Que es más poderoso. Así que, que ten cuidado, mole Lástima ah, te que no tengo otro personaje para jugar. Vos, wow. aventor, en el... el piso negro, el piso negro, ay. No, para allá, para ese lado, acá está. No, no, no me tirado los... uy, menos mal que lo antes al lanzarlo explotó, es el más explotó el mismo bueno, yo le sigo golpeándolo acá. bien, bien, ya le queda menos dale, dale, bien, bien vamos, vamos, vamos vamos, luego se levanta, uy se levantó le voy, se remato vamos, sigo con. vamos De para este lado bien demonios bien bien bien se cayó, le sigo jugando bien round 1 completado bien ahora round 2 demonios de cuidado con esos disparos que me hacen Ya los... Bien. Toma Necesito concentrarme y aparte creo que se está lagueando un poco. Bien, bien, bien por la escalera ¡Ay! Wow. Sí es un campo de fuerza, pues. A ver. Dale que te queda poca, poca vida. Vamos, vamos. dale, cierra Uy. No, no, no bajar. Ahí está. Bien, uno, dos. Ah. Ya se yo No, no, no, no No centrarme, si no me va a matar wow, wow, wow, wow, No me queda poco Bien, bien, bien, ay Si hago un poco lanzado, no, no se puede agarrar esto no se puede me jode para arriba antes que se regenere por completo eh. está ahí arriba no me caiga no me cae Mentido Bueno van ahí bajo no caramba Danales. uy no no no no golpe más ya me va a matar, no me toma Carajo, perdí. cajo perdi 1-1 bien roto 13 final a ver si puedo con este juego de Nada, no, no, no, tampoco es mierda, está, está buenísimo el juego <risa> Diablos Uy, se levantó dos wow esa explosión verde que es. Bien, el pisoneo, el pisoneo. Bye. Dale, dale yo lo sigo pegándole hasta que esté en rojo. Voy apenas 42 segundos. Ay. No. Bien, ahí está. Wow, me tomo. Bien, bien, ya queda más o menos poco. Va. Tal que queda poca vida, ay Vamos, dale Bien, bien, bien Un poco más, dale, dale Dale, ay, oh, no, no, no, no, dale Bien Uno, dos, tres, ay, oh, de montes. Mira, ahí se reenfueció, no, no, no Esto ya sí la definitiva, la batalla final, eh Pelea muerte, ay se está regenerando dios me está golpeando ¿sabes? vamos un poco más un poco más bien bien bien sí lo derroté felicidades ha derrotado van roekel selecciona una carta que sé yo si me ha cambiado algo yo nunca agarro cualquiera ¿no? bien ven donde está ok ya está derrotado tordun y lo menos y los otros más bueno para el próximo gameplay si es que tiene likes al menos este video hay un gameplay con los demás villanos que falta no falta que si sí, está bueno y cuando completé este me bloqueó a este personaje llamado brigade no y son la, son los mismos que cuando juego con estos personaje tiene los niveles los mismos de Super ¿no? que el otro personaje que tengo que enfrentar primero con Capitán América y después Electra, ¿no? Pero ya he continuado con el tipo eléctrico para, para completar al final porque parte de dos obviamente va a estar Spider-Man, así que sí. Y bueno, este ha sido el gameplay de hoy. Si te ha gustado, dame un like. Comparte y suscríbete si quieres más gameplay como este y videos que te voy a dejar ganas. Y bueno, yo me despido. Hasta la próxima.